Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con Mario más Ravid. Estoy en el jueguito, aquí, después he vuelto para volver a intentarlo. Un par de horas después del cabreo que me pillé de, de la anterior partida, es que... Eh, no tiene lógica, no tiene lógica lo que pasó. Desde mi punto de vista, no tiene lógica. Eh, vamos a ver, vamos a ver porque igual hay que hacer algún cambio, igual hay que meter a Mario y quitar a Rabbit Peach. Rabbit está a tope, Rabbit Mario está a tope, y puede ser interesante el daño en área, así que vamos a poner esto, Vale. ¿Y cuál le meto? Protección contra congelación me da igual. Contra lodo... Es que... Voy a ponerle el del reflejo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo pones, Milo? Pues básicamente porque me quita... Un poquito de daño. Vamos aquí a mejorar. Me quita un poquito de daño le daño al contrincante así que puedo estar bien porque ya que me golpean al menos tal porque lo cojo también porque tiene eh... las habilidades de de oish de da... del daño en área que para matar y demás me viene muy bien así que Vamos, vamos con ello, es que creo que va a ser lo mejor, a este le doy ya enseguida eh, la recuperación, esto que cuando aumenta, maestría de ataque, 5% de daño, vamos a coger esto para agrupar todos, y, y así vamos, así vamos, hay que matar a estos enseguida, como hicimos en el vídeo anterior, y ya está. Acabemos con esto. Vale. Este tengo que curarme. Nos regeneramos. Y... Esto... Lo voy a poner aquí. No cojo aquel... Vale. Ahora sí que cojo a este. Voy a asegurarme. Aquí. Agrupamos a los aquí. puedo moverme oh, vale esto listo vamos a no, el reflejo no, yo creo que el reflejo ahora vamos a el, el logrador igual no es buena idea bueno, no Ah, bueno, te quedas ahí, pues sí. Alto con este. Que necesito saltar con... con edge mal que me pese, necesito saltar con edge por... y voy a hacer esto los tiro fuera los alejo, se van fuera de los, los límites una no, pin aquí. Bowser no puede moverse un poquito más. Y Edge. Ay, oh, con Edge. Qué burro soy. No les he, no he dado. Y el Maglodo. ¿Me interesa o me interesa atacar a ese y me quito? Vamos a activar el Maglodo. con este, pues va a ser que tampoco, por el que dirán voy a activar el contragolpe, cerca si acerca el otro, vale, uno va vale. no sé si nos va a traer, no, claro, No nos va a traer, si está el perfecto, Vale. Mira, todo lo que te puedo golpear, ¿eh? Vamos primero, saltamos con. Tengo el... volar. <risas> wow. Te tiene dos ah, acelerones. Así que... Uno. Y dos. Me activo el energía. Y con Edge... con este con no. edge vamos a activarnos punto primero este. punto segundo sé que se va a mover pero tengo más vida con este Matamos a uno, se me va a acercar uno, le dañamos un poquito. ¡Venga! No, no. no ¡Cura, tío! no me lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Pues voy a gastar con este, voy a gastar la curación. Porque me hace crítico ya de primeras, tío. Es una mala patada que no veas. ¡Flanky! Este. Vale. ¡No, no, no, no, no, no, no, ...y muerto. Pues qué rabia lo de hecho, la virgen. A ver, voy a hacer el. Contragolpe. O si se acerca lo suficiente. Buf. Contragolpe. ¡Ah! Le voy a dar. Le voy a.. Le voy a golpear. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy a ver, a ver. Me va a vender, está bien. No le mato. Eh... Uf, es muy arriesgado esto. Ay, que no hice la acelerón. Qué rabia. Probablemente. del enemigo qué pena 94, se cura gracias más lodo y Con este no tengo más recuperación. Con este voy a ir lanzando... No, es que unos meca no hacen nada. Entonces... Y yo eh. creo que desde aquí le puedo golpear. ¡Izquierda! ¡Derecha! Izquierda, ¡Izquierda! Vamos a activarnos esto otra vez. Me voy a recuperar. Poniendo al máximo. Hacia el límite, perfecto. Y ya turno del enemigo. Turno del enemigo. Para donde no se cruzan qué rabia Vale Con esto No llego de ninguna manera a nadie más. Bueno Y con este Yo creo que nada 500 y pico No puedo Vale, perfecto A ver, y hay que hacer muy preciso. Esto está chupado. Perfecto. Oh. Oh. Al final es malo. como lo no estoy haciendo esta vez con el, el, el rabbit. Ah. sale en la juega. Este puedo llegar a. Ajá. Tengo solo a dos. Tengo solo Ey. dos. ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Eh! Oh. Ah. Sí. Ah. ¡Oh! Y con este, por el que dirán, voy a activar el reflejo. <risa> Porque hay un turno de enemigo. Y me voy a quedar aquí. ¡Qué pina! Turno del enemigo, a ver quién me sale. Y a ver si hay injusticia como antes. mata. 700 y vivo. Vale. Me voy a... Vamos a activar esto. Sí que me cura ahora, pero por bastante Y... Y vamos a activar. Esto. Y ya está. Vale, prefiero con Rabbid Mario. Ey. Así no me... Y listo. Conseguidito. Conseguidito. Mira, me ponen una buena ruta. No me... no me deja saltar, ¿o qué? ¿Qué? ¡Ahí! Vale, conseguidito, con calma. El anterior vez también había sido con mucha calma. Pero fue una grandísima injusticia. Tenéis que. Tenéis que concretar conmigo que sí. Si... Derrota al Magnagino gigante. Vale, creo que este ya me enfrente contra él. Creo que ese ya lo tengo. Tu, tu, tu, tu, tu. hoja voladora no sé si lo tengo, ¿no? pero bueno, ya lo veremos en el siguiente episodio y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos, espero verlos pronto en el siguiente vídeo, no me falléis ah.